Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. El capítulo de hoy es ¿Qué busca un narcisista en ti? Lo que busca un narcisista en ti es un suplemento. Y hay dos tipos de suplemento para un narcisista. El positivo o el negativo. El suplemento positivo es aquel en donde él recibe todos estos halagos, admiraciones, eh, toda esta atención positiva que tú puedes darle y que lo embeleza y lo llena de, de logros. Y el segundo tipo de suplemento es el negativo. Si un narcisista no puede conseguir un suplemento positivo de ti, se va a hacer de un suplemento negativo. ¿Cómo es esto? O sea, por ejemplo, en un lugar de trabajo, es gente que te va a estar buscando pleito, o te va a estar debatiendo o descalificando a cada rato. En, en la casa, por ejemplo, es un hermano que también siempre va a estar provocándote, ¿no? Y en el caso de una pareja, es alguien que va a estar haciendo que le pongas atención en base a provocar cosas feas o malas, como por ejemplo triangular, como por ejemplo, um, pues, eh, pues, no sé, hablar mal de ti, ¿no? Eh, cosas así para que tú mantengas la atención en ella, hacer algún drama, ¿no? Así de fácil, que busca un narcisista en ti, un suplemento, tú eres un suplemento, y esto es algo que, que hay que terminar de entender, porque al volvernos el suplemento de estos narcisistas, sobre todo el suplemento negativo, eh, es donde se generan luego patrones de conducta en donde uno se vuelve como adicto a esos, a esos eh, digamos, a esas reacciones, a ese comportamiento. Entonces, bueno, esto es solamente un mini clip sobre qué busca un narcisista en ti. Una reacción, un suplemento. Es todo. Y eso hay que tenerlo presente. Identifiquen un narcisista, póngale like, eh, compártalo y bueno, sigamos identificando a estas personas ar arácnidas, arácnidas, como querramos llamarlo, estas alimañas. Identifiquen un narcisista.